Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Doctor, usted ha hecho un desglose no solamente de la esencia de cómo surgió ADOMA, sino también hizo un desglose de las pasadas elecciones de la Asociación Dominicana de Abogados. Pero usted, luego de hacer ese desglose, iba a presentar unas, unos datos en base a unas opiniones que ha emitido el expresidente del colegio, Diego José García. ¿Es ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay un pataleo? Hay que, ¿Qué sucede ahora con bueno, los abogados? Bueno, Diego José García acusaba al PRM sí. eh, de que ellos habían creado el CAUT sí. en las elecciones y que habían traído personas que no eran abogados sí. a votar en las elecciones. Eh, y cómo y cómo salían en el padrón, si no eran abogados. Sigan. Bueno, exacto, porque yo, de hecho, yo, de, para tú eh, poder eh, entregarte la boleta, tenían que buscarte en el listado y, el padrón, y no. tiene que estar en el padrón. Habían delegado de los diferentes frente candidato. Lo cierto es que eh, fueron sí. muchos abogados a votar y el PRM fue fue unido. Eso es lo cierto. Lo que ellos tienen que prepararse en caso de que para el Colegio de Abogados, porque se les manda una señal, ellos dicen que se prepararían, pero eh, eh, lo cierto ahí fue que fueron muchos abogados a votar y se veía la concurrencia. En principio, habían personas vociferando, ciertamente, y siempre se dan en esos espacios. Y, y, y, entonces... y hay quien detenga la emoción y la efervescencia en un proceso. Exactamente. Porque eso es inevitable. Lo que pasa es que Porque cada vez que llegaban y de otro lado Cuando llevan grupos, grupo, pues, había personas que los saludos, sí, sí, personas sí, sí, ahí sí, pues sí. estableciendo que quién iba a ganar. Pero ya eso es una situación de, del montaje de la comisión electoral y ahí habían personas muy, muy serias como el doctor Amaro y, oh, pero y Aníbal. Óigame, pero, pero óigame que no es porque es nuestro amigo. El doctor Amado ha demostrado siempre a través de los años su nivel de credibilidad. un maestro, un catedrático. Amado tiene motivos para prestarse a asuntos no, y, que no sean por y, lo Y lo, lo cierto es que ahí no se dio ninguna trifulca. Yo no vi una persona como se da en otras partes que en las elecciones hay sillazos. Todo el mundo fue a votar y todo el mundo estaba en alegría saludándose, muchos abogados no se encontrábamos ahí eh, saludándonos, abrazándonos, tú estás por aquí, yo creo que eso fue lo que yo vi ahí, sí. eh, de hecho ciertamente que en la mañana eh, había muchos cúmulos de personas porque eran muchos abogados votando y estaban claro. como estaban concurriendo el país entero, votando en ese lugar, pues entonces tenía que eh, eh, eh, eh, acumularse muchas personas, de hecho cuando yo fui a una hora tuve que volver a otra hora a votar sí. eh, porque había muchas personas, entonces bueno pues o espero o vuelvo más tarde a votar, pero entonces ellos mismos no esperaban, la Comisión Electoral no esperaba que fueran a votar, concurrieran tantas personas a votar. Eso es así. Lo, entonces, que, pa, lo que pasa, oígame doctor, que no es lo mismo cuando usted se prepara para 10 y aparecen 20. ¿Por qué es que esto es así? Hay porque, que echar más comida. En la, en claro, la, en la. porque usted sabe cómo es y el espacio de la Escuela Paraguay tí, es amplio, pero... Una concurrencia masiva, una cantidad así de abogados asistiendo a votar al proceso, se ve mucho, porque no es que son tantos, pero cuando usted pone 100 gente en una puerta entrando, se va a obstruir el paso. Eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué es lo que yo creo, eh, doctor, en todo esto? Es que hay que estar preparado para perder. A los procesos se va a ganar o a perder. Ahí tenemos que estar, ya tenemos que eliminar eso. Ya que el que ganó, ganó. El que perdió, perdió, que se prepare para la siguiente. Se le cuenten los votos y luego se venga para la siguiente, que esto sea como una experiencia, porque no podemos estar ahora que proceso tras proceso hay que reclamar y hay que quejarse, porque ya eh, vamos a llegar. Pero no hay aclaraciones, pero lo, lo, lo, o sea, no creo que, aunque hubo mucho cúmulo de personas, pero fue que fueron muchos abogados a votar, esa es la realidad. Fueron muchos abogados a votar, fue concurrida, y, y entonces quien llevó más abogados a votar, pues se ganó. Claro. eso fue, entonces ellos hicieron su trabajo eh, se unificaron sí. y, y entonces y la votación fue masiva por parte de ese joven que se llama Johnny Aristi yo lo conocí un día no tengo el gusto de tener ese trato con él pero sí me dicen que es un profesional acabado, esperamos entonces que él en la asociación de abogados en ADOMA haga un buen trabajo sí. y pues adecente y cree condiciones para que los abogados pues vayamos a ADOMA porque ahí donde funciona ADOMA que funciona abajo el primer nivel el segundo nivel eh, está el colegio de abogados ahí es que estado siempre el colegio de abogados de hecho el colegio de abogados es que les paga el local se lo paga a Doma ese restaurante que está ahí donde está Doma ese restaurante, ese, ese local es de Adoma, de la ciudad de abogados, y ese restaurante le paga el alquiler a Adoma. Y el colegio le paga renta también a Adoma. El colegio le paga renta a Adoma. Y el chuchu tren que usted ve ahí, sí, que sí, da que la parque ahí. Ese parque ahí también tiene que pagarle a... a renta, una renta a Adoma, ¿por qué a, ese local es de Adoma? Porque se, sí, porque la oficina donde tiene el chuchu tren ahí, donde ellos se paran al frente, ese local es de Adoma de arriba hacia abajo. Estamos, es estamos hablando, señores, que aquí queda claro lo que usted hacía al principio, la esencia de los abogados entró por ADOMA. 1961 eh, entró por ADOMA, una asociación de abogados. Entonces posterior en 1983 que la ley 9183 que fue creada en el gobierno de Robles Blanco sí. ahí se crea la ley del Colegio de Abogados del Car, el cual fue de hecho la ley fue derogada y ahora en el 19 eh, la que es la 0319 que es la que ahora está eh, eh, la que rige el Colegio de Abogados. Sí. Exactamente es así. Yo, yo creo que por lo que usted está explicando aquí, compadre, yo creo que la clase jurídica tiene que verse en este espejo y ver esta situación. Lo que usted acaba de explicar, lo que ocurrió allí fue simplemente una asistencia masiva de militantes del, de la asociación de abogados, con interés de que pueda llevar a cabo un avance, un cambio, entonces asistieron masivamente y los resultados son estos. Eso quiere decir que ahora irán as asistirían más al colegio de abogados. Sí, sí, sí. Como sí, hay sí. seccionales en todo el país y las ele se van a hacer elecciones uh, concomitantemente, tanto aquí sí. como en Santiago, Puerto Plata, La sí, Romana, sí. en todas seccionales, la diferencia va a ser que esta de aquí de la sesión de abogados se concurre todo el mundo aquí al Distrito sí, Nacional. Sí, sí. La del Colegio de Abogados se hace en, aquí en el Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia o en la Escuela de Paraguay, pero también, concomitantemente, en todas las seccionales. Y hay que esperar los resultados de los votos. O sea, que van a concurrir más personas. Posiblemente se vea un poquito más ahorgado porque aquí no vamos a votar los distrito sí, Nacional y el Gran entiendo, Santo Domingo. Ya entiendo. Eso es así. Es de manera como usted dice, el proceso electoral del Colegio de Abogados más nosotros tenemos que saber e irnos preparando todos de que habrá una asistencia masiva, ahora, no serán todos acumulados en el Distrito Nacional sino que va a ser en cada una de las sesionales Así pero, será. pero creo, creo que por lo que usted está detallando se espera una asistencia masiva a una selección del Colegio de Abogados porque están mostrando a los profesionales del derecho, un interés de que las cosas puedan cambiar. Eso es así. De hecho, yo escuché a alguien que creo que tiene aspiraciones al Colegio de Abogados, que dijo que posiblemente le pidieran la asistencia a la Junta Central Electoral. Aunque la Junta Central Electoral Sería en, los gremios, sería en los gremios, la Junta Central Doral no, no se inmicuye porque la ley no le permite. Ahora la Junta sí, de hecho, una vez practicando al, en la UAS, la Junta... No, no su, los profesores, y los profesores. cuando Entonces la Junta Roberto pudiera Rosario. acompañarle sin tener que tener partida sino con los equipos, equipos tecnológicos que pudiera ser y evitar, pero de todo modo creo que sería excelente, sería exactamente, excelente porque ese... si usted me dice que están pataleando ahora con Adoma y fue una victoria aplastante, imagínense usted lo que dirían mañana con el colegio, sería bueno, mire, sería nosotros hacer partícipe de esto que usted ha dicho y levantar la voz para que la Junta tome en cuenta esto Sí, y acompaña porque los gremios los gremios pues no no entra en la ley ni de partido en la ley electoral porque tienen cada quien tiene su su norma cómo sí. hacerla, pero si la Junta si la pide la Junta con tiempo, la Junta como pues, tiene equipo y vas a probar equipo y posiblemente haya, haya un voto electrónico, sí. pues la Junta Central Electoral pudiera acompañarle y es mucho viable, es más fácil, más rápido y los, los resultados, pues siempre se han dado rápido los resultados, pero se pueden dar resultados diáfono más rápido y sin ningún escarceo, así es Es, es que como usted ha dicho, oiga, me sería más interesante, sería más interesante poder ver que los resultados estén Prácticamente, yo no sé si avalado, si se pudiera decir, por lo menos que cuenten con la presencia de la Junta Central Electoral, porque puede dar más garantía y tranquilidad a los aspirantes a esta posición, porque cierto, cierto. hay un interés. Yo creo que esto hay que. No hay tomar interés. En y no Y el Colegio de Abogados, que hay intereses también marcados, porque el, claro, el Colegio de Abogados recibe muchos fondos, ¿eh? El Colegio de abogados no es como Adoma. Como Adoma recibe lo que recibe de los de los alquileres. Pero el Colegio de Abogados por ley recibe los impuestos en millones y millones, y millones de pesos, eh, recibe. Porque recuerden que el Colegio de Abogados, de hecho, nosotros teníamos los abogados, ustedes que es abogado sí. también, hasta un club que estaba ahí en la Luperón, donde están esos claro edificios que usted ve a mano izquierda, sí, claro, casi pues frente sí. a la Junta Central Electoral, sí. que se repartieron una gran parte, los que eran funcionarios del Colegio de Abogados, otros, y no, lo dieron unos terrenos que están por allá por la autovía, y esos terrenos nunca se ha podido hacer el club, se ha prometido. Hay muchas cosas que hacer en el Colegio de Abogados. Creo que va a despertar mucho interés en quien vaya ahora a presidir, a, a quien vaya a, a, a ser candidato al Colegio de Abogados saldrán muchos candidatos, no tenemos muchos amigos que han participado, que sí. irán a participar, pero creo que va a concurrir muchas personas y vas a tomar mucho interés, porque si esto fue en la asociación de abogados, que concurrió tanta persona en el colegio, pues en el CAR, es concurrir mucho más personas. Y sí. yo creo que desde ahora empezarán ya la, la, las campañas, sí. eh, cada quien a trabajar, y eso le mando un mensaje a la corriente dignidad jurídica que fue aplastantemente que perdió las elecciones en Adoma. Eso yo es creo, eh, doctor, que esto queda muy claro. Yo creo que lo que usted está diciendo en estos momentos deja de manera muy clara que las elecciones al colegio de abogados van a contar con una gran asistencia y los candidatos que vayan a concurrir allí, que vayan preparados, porque yo creo que ya la clase jurídica ha, ha, ha cambiado su ruta. Y fue un entusiasmo. con entusiasmo, sí. va con mucho entusiasmo, creo que sí. Ha cambiado su así ruta. Así Doctor, no sé si usted tiene algo más que apuntar. No, no, hasta ahora todo darle la gracia al público que está con nosotros siempre y aquí estaremos para llevarle lo que es todas las incidencias en toda la materia electoral y de derecho, lo que tiene que ver con los estamentos judiciales, todo lo que tiene que ver con el componente jurídico de la República Dominicana. Entonces Con todo, menos con pataleo, ¿no? verdad? <risa> bueno, sí. no se puede patalear cuando las cosas son evidentes. Eso es así. Así, así es. que sepan ustedes que el que perdió, perdió. Prepararse para la siguiente. Así es, así es. Nosotros hacemos una pausa. Venimos de inmediato en este su espacio enfocado.